Mi nombre es Armando Michaus y estoy aquí para introducirlos en el uso de la tableta que vamos a utilizar para hacer el examen de admisión. El uso es realmente muy, muy sencillo, no tiene mayor complicación. Es un aparato que no tiene más botones que los que nos van a indicar el encendido y el volumen el botón largo no se usa para nada, es el botón corto el que tenemos que utilizar. Nosotros les vamos a dar la tableta ya encendida. Lo único que tendrán que, ustedes, que hacer ustedes es oprimir el botón pequeño para que nos dé la pantalla de inicio. Una vez que tenemos la pantalla de inicio, hay que desbloquear la tableta para que podamos entrar a la pantalla de inicio. Esta pantalla solamente tiene un icono y es el único que vamos a tocar. En este caso, es el icono de la pantalla gris. Una vez que entramos a la aplicación del examen, nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla nos van a pedir nuestro folio para poder entrar al examen mismo. Esta pantalla, tocando la parte del folio nos despliega el teclado. A ustedes lo que les va a pedir es un número de manera tal que tendrán que oprimir esta parte aquí para poder cambiar el teclado de letras a números. Una vez que lo tienen, le dan entrar y nos va a aparecer esta pequeña, este pequeño recuadro en donde nos va a preguntar si nosotros somos efectivamente nosotros, si no lo somos, si aquí nos aparece otro nombre, oprimiremos que no. Una vez que hemos oprimido el sí, nos despliega esta tabla de instrucciones que nos dirá cómo hacer el examen sin mayor problema. Hay que leer muy bien estas instrucciones y una vez que lo hayamos hecho, en la parte de hasta abajo... Aplicaremos un toque en la tableta y nos desplegará una barrita verde con el examen que tenemos que hacer. Una vez que tengamos la barrita verde, oprimimos esa misma barra y entraremos de lleno al examen. El examen está compuesto por una pregunta y cuatro opciones de respuesta de la que tendremos que escoger la adecuada para que eh, podamos aprobar el examen. Nosotros veremos que en esta parte hay dos iconos, dos figuras. La primera de ellas nos despliega el listado de preguntas que tenemos. Este listado nos va a aparecer de esta manera. Son 100 preguntas y cada vez que nosotros respondamos una pregunta nos sacará inmediatamente la siguiente. Si en una de estas preguntas nosotros no estamos seguros de la respuesta que hemos dado, vendremos a esta parte de la tableta, le daremos clic y nos despliega nuevamente el listado de preguntas. Podrán ver ustedes ahí que tenemos tres colores. Las preguntas que ya hicimos aparecerán en verde. La pregunta en la que nos encontramos aparece en azul. Y las que nos faltan por responder aparecerán en un color gris. Si nosotros pensamos que hemos contestado mal una de las preguntas, podemos regresar a ella y corregir el... la respuesta que nosotros queramos dar. Si por alguna cuestión ustedes aplican el botón de terminar examen, los va a sacar del examen, así que por favor no se metan ahí hasta que hayan terminado todo. Pero si por algún error de dedo, como me pasa a mí que tengo los dedos muy gruesos, le damos a esta parte y nos saca del examen, nos va a salir esta otra pregunta. Si estamos seguros de que queremos salir, si ya lo terminamos, le damos que sí. Si no lo hemos terminado, pues mejor le demos que no y seguimos con nuestro eh, con nuestra aplicación al finalizar el examen, ya cuando estén en la última pregunta y le apliquen el resultado que ustedes creen, no les va a cambiar más de pregunta. Ahí se va a quedar en ese momento. Ustedes aplicarán, eh, tocarán el botón termine examen y esto nos llevará a esta pantalla. Ahí sí le daremos que sí queremos terminar el examen y habremos salido de la aplicación. Si en el transcurso del examen la tableta les proporciona algún tipo de problema, lo único que tienen que hacer es dirigirse al asesor técnico que está en el salón en el que ustedes se encuentran y él resolverá absolutamente cualquier complicación que se tenga. No tiene realmente ninguna, si no oprimimos el botón de salida, el asunto va a salir perfecto.